Un box Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más En esta ocasión tenemos dos cajitas de Dual Overload Que eh, estos fueron publicadas el 20 de marzo de 2021 eh, cada, cada uno de estos cuesta alrededor de 40 dólares Y eh, pues traen 6 eh, sobres cada uno Y además de eso traen una, una carta o cartota eh, es como en blanco y negro o escala de grises. Y eh, la colección de este, de este set está formada por 100 cartas. La verdad es que hay cartas muy interesantes. La última vez nos salió una de las mejores que, que nos pudo haber salido, que es verte eh, preda Predaplant. Y eh, el, el, bueno, a continuación les, vamos, les va a salir la, la lista de lo que ahora vendríamos buscando. Pero bueno, la verdad es que estamos interesados especialmente en lo que es este Infinite Impermanence Y este, este monstruo de aquí que es Halky Fibrax Es bastante bueno para, para hacer varios combos Y pues bueno, vamos a empezar A quitarles el plástico este molesto que traen Y eh, bueno, vamos a empezar con este de aquí y eh, vamos a ver qué carta nos tocó vamos a ver y vamos a ver Silver Dragon Infinity, órale este Ciberdragón Infinity Y pues bueno parece que Los ciberdragones van a regresar Porque hay una eh, baraja estructurada Que esperemos traerles pronto en el canal Que eh, no tiene mucho que salió Y la verdad es que es muy buena De hecho trae también Algunas de las cartas este, que, bueno, que estamos buscando Que es Infinite Impermanence Y pues eh, no sé, dicen por ahí que es de las mejores estru eh, barajas estructuradas que han salido en, en, en, estos, en este año por lo menos pero bueno ya después hablaremos de eso entonces aquí hay seis sobrecitos y pues vamos a ver a empezar con este de aquí, Five Branks. Y bueno, en esta, en esta colección todas las cartas, este cada sobre trae cinco cartas. Y estas cinco cartas son ultra raras. Chutman, Deck Lockdown. ¡Cristo! Alkifibrax, qué curioso, ¿no? Él nos salió en su sobrecito. Perfecto, pues bueno, abrimos bastante bien este Unbox Déjenme ver porque ya... A ver. Aquí está, en tu sobrecito nos salió Criston Alkifibrax Así deberían de ser todos, ¿no? Vamos a dejar aquí Salamangrid Admiral. De este ya tenemos varios Scrap otros. Que va a ser muy, muy gracioso A ver, bueno, vamos a ver en este caso A ver si nos sale este <risa> Pero bueno, en general este set es, es muy bueno A mí me agrada bastante Reptilian Echidna Este también lo veníamos buscando Por eh, la baraja que tenemos de Que estamos armando poco a poco de reptiles Después pues se las mostraré en el canal Lo voy a poner aquí Giraffe Witchcrafter Creation Psy Framelord Omega Este también es de las, de las Mejores cartas Ya tengo los dos monstruos que, que Normalmente se usan para invocarlo Y que uno de ellos Pues es una Hand Trap Entonces bastante bien Y Paleozoic Dinomiscus Entonces este le voy a pasar Para acá también Muy bien hasta ahora y también hay otro, otro monstruo que es muy este, característico de la serie. Que es el. el eh, es como una versión de eh, Relinquished. Y pues también es muy, sería muy bueno que nos saliera. Heraldo, Cubic Ascension. Mecha Phantom, best Aurora dragon. gusto emerald Sincro trascend bueno este no salió tan bueno pero no importa y vamos con este Destiny Tijeros Celestial, wow. Este este también lo vamos a usar para. Me parece que se está usando eh, para hacer el combo de. Eh, o para hacer el combo de Phoenix Enforcer. Que es una carta que viene para TCG. Phantasma Emperor Trilogy Cyber Emergency. Esta también es de las buenas. Cubic Dharma. Y Magical Musketeer Starfire. Estos Magical Mosquitir también son bastante. bastante buenos. La verdad es que igual en el, en el juego que uso para. Eh, que es un simulador. Para hacer para. Pues para jugar. Para jugar algunos duelos. Siempre que me encuentro con ese Magical Mosquitir, eh, Ahí sí siempre, siempre pierdo. Son bastante. bastante buenos. Mystical Space Tiffone. Tenji Spirit. con Umbrella y Double Evolution Pill. Perfecto. Y bueno, vamos a ver por el último de esta cajita. Que pues la verdad ha salido bastante bien. Blackwing, Cephyrus Elite. Abyss Actor. Celestial, Nightlord. Alific y Protector World of the Destruction Swordman. Hombrezote. Y bueno, todo bien hasta ahora. Y vamos a abrir el segundo. Vamos a ver igual qué carta nos trae. Curioso, yo la verdad nunca había visto que hicieran cartas de este tamaño <risa> Aunque me parece que hay más grandes y a color Vamos a ver ah, Listo, Blue is White Dragon, wow Blue is White Dragon, pues vaya que es bastante blanco <risa> No, esta es de las, de las cartas pues, más legendarias ¿no? De, de todo de todo el juego Y e incluido el, el anime Bliss White Dragon. Perfecto, vamos a ponerlo por acá. Y vamos a sacar estos sobrecitos. Entonces... Uno, dos, tres y uno... 2, 3, listo. Y bueno, vamos a empezar por este de Archipelagos. A ver, esperemos que igual nos traiga algo bueno como el anterior. Derick Sign, Blackwind Sephiroth Elite, Rosebell of Revelation, Chaos Goodness y Malefic, Malefic Tune. Bueno, no, no tan bien, pero vamos a seguirle. Al Injector Trooper M-Frame. Este también lo estamos buscando para nuestra estrategia de reptiles. Otro celestial. Muy bien. Vamos a poner por acá. Crow Dragon. Swap Frog. Y Dangerous Night Nightmare. Perfecto. Vamos con este. Siguiente y esperemos que lo ven, lo bueno lo bueno venga hasta el final Dark Antelion Dragon Magical Mosquitir Caspar Madolche lane Otro Frame Rainlord Omega, muy bien. Y Paleozoic Donomiscus. Siempre que veo una trampa pienso que es este Infinite Impermanence, <risa> pero hasta ahora no ha salido. No sé qué tan raro sea que salga. State Sign. La Quincefiros de Elite. Artifact. Dagda. Golden Castle of Stormberg. Stormberg. Magnetis Ruler. Y pues esta es la última. <risa> bueno, nos quedan dos. Y pues esta cajita no ha salido tan bien hasta ahora. Pero bueno vamos a seguir Otro Allen Shock Trooper M-Frame Otro Celestial Cyber Emergency Muy bien Witmary Y Double Evolution Bill Perfecto Y el último Vamos a ver Vamos a ver. Este ya nos había salido. El otro caspa Witchcrafter Creation. Monstruo. Malefic Paradox Gear. Y el último es una trampa. Y es un King God como resumen solo tenemos una del checklist el precio es de 80 dólares por ambas cajas y las metálicas suman en total un aproximado de 90 dólares a continuación eh, muest se muestra el top 5 según el precio y la favorita de este unbox pues es sin duda Chris Tron y pues bueno eso es todo por esta ocasión y muchas gracias hasta el próximo Yuginbox. Box